Tienda DIN es una tienda de diseño pero completamente diferente a todo lo que conoces sobre las tiendas de diseño. Es diferente en primer lugar porque se basa en las reglas del comercio justo. Esto quiere decir que vas a comprar diseño con el precio justo porque le vas a estar comprando directamente al diseñador, sin intermediarios. En Tienda DIN todos los productos tienen una etiqueta doble, una con todo lo que tenés que saber sobre lo que estás comprando, su concepto, el mundo de dónde viene, su historia y toda su inspiración. Y otra, con la información de la marca y de sus padres, quiénes y de dónde son, y todos los datos para contactarlos. Cada producto tiene una historia que debes conocer. Tienda Dean se construye colectivamente por todos los diseñadores que forman parte. Y todos los días genera cultura, arte, tendencia e innovación. Tienda Dean es un lugar vivo en el que puede suceder todo capacitaciones, desfiles, talleres y todo lo que puedas imaginar. Tienda DIN está ubicado en Nueva Córdoba, un lugar turístico lleno de cultura y el centro de toda la actividad económica de Córdoba, creando una red de comercio justo. Estamos construyendo la tienda que va a revolucionar la historia del diseño independiente nacional. Tienda DIN, tienda de diseño, tienda independiente, tienda nacional. Vos podés ser parte.